Seguramente ya has escuchado la frase, más vale prevenir que lamentar. Pero realmente, ¿sabes qué significa? ¿O cómo podemos de verdad estar prevenidos y autoprotegernos en alguna situación de riesgo? La prevención es todo lo que hacemos para asegurarnos de que no suceda un accidente o correr algún riesgo. Y si sucede, que no nos afecte demasiado. Y la autoprotección es el efecto de cuidarnos a nosotros mismos y a la comunidad en la que vivimos para disminuir los daños producidos por un accidente o desastre natural. Por ello, es muy importante que tanto el personal de la escuela, como el director, los maestros, consejes, secretarias, padres de familia, así como nosotros, los alumnos, sepamos qué hacer en caso de alguna emergencia, ya que la seguridad es tarea de todos y juntos hacemos una escuela segura. Existen algunas medidas básicas de seguridad preventiva escolar, acciones sencillas que debemos conocer y llevar a cabo siempre. Es importante que alguno de tus padres o alguien adulto te acompañe tanto a la entrada como a la salida de la escuela. Permanece en el interior de la escuela hasta que la persona encargada llegue por ti. En caso de que te vayas solo o sola, no te detengas en ningún otro lugar y trata de acompañarte por tus amigos. Sé observador. Si notas vehículos o personas sospechosas tanto dentro como fuera de tu escuela, avisa a tus padres o a las autoridades del plantel. Por otra parte, hay diferentes factores de riesgo, dependiendo del daño que pueden ocasionar. En caso de que te encuentres en un peligro, estas son las acciones de seguridad que debes seguir. Evita caminar por lugares solos, mal iluminados o riesgosos. Comenta con tus padres cualquier peligro que detectes en el camino, por más sencillo que parezca. Nunca aceptes raíces de personas desconocidas y de las conocidas solo si es con la aprobación previa de tus padres. Si te das cuenta que un extraño te sigue, acércate a un lugar público, como un súper o parada de camión, y pide ayuda. Trae contigo y memoriza los datos personales de tus papás, como su nombre completo, dónde trabaja y números telefónicos, para localizarlos rápidamente en caso de alguna emergencia. La diferencia entre alguien que sale sin daños o lastimado en alguna situación de riesgo, es que el primero sabía lo que debía hacer. Ahora bien, aunque podamos sentirnos seguros al permanecer en la escuela, pueden ocurrir accidentes o lesiones al desarrollar nuestras diferentes actividades, por lo cual es muy importante mantener la calma y realizar los procedimientos adecuados. Hay que dar aviso inmediato al personal capacitado en primeros auxilios dentro de la institución. Siempre hay que decir la verdad de cómo ocurrió el accidente. Aunque nosotros hayamos sido los responsables, lo mejor será explicar qué sucedió y el tiempo transcurrido. Avisa si padeces alguna enfermedad crónica. Tomas algún medicamento especial o eres alérgico a alguna sustancia. Verifica que tu escuela cuente con botiquín de primeros auxilios. Hay situaciones que no quisiéramos que sucedieran nunca, sin embargo, son riesgos extremos que, aunque poco probables, debemos estar preparados para mantenernos seguros. Si se diera un enfrentamiento con armas de fuego, en todo momento conserva la calma. Retírate de ventanas y puertas, resguárdate en el espacio más seguro del aula y ponte en una postura adecuada. Si te encuentras fuera del aula, busca el lugar más cercano para resguardarte. De no haber opción, tírate al suelo. No tomes fotografías ni videos. Si ves que se introduce a la escuela una persona con arma blanca o de fuego, aléjate y busca un lugar seguro. Si toma rehenes, no enfrentes al delincuente ni contradiga sus indicaciones. Evita mirarlo a la cara y no te coloques frente a él. Cuando seas testigo de alguna reña colectiva, aléjate de la zona de conflicto y solicita auxilio inmediatamente. Las medidas de prevención y autoprotección también nos ayudan a reducir el daño derivado de peligros externos o mejor conocidos como desastres naturales. Existen diferentes tipos, como los terremotos o sismos, deslizamientos, maremotos o tsunamis, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y heladas. Con mucha atención! En caso de algún incendio, es importante mantener la calma y transmitir serenidad a tus compañeros de escuela. Moverse deprisa pero ordenadamente, prestando atención a las vías de evacuación y evitando retroceder en el recorrido o perder el tiempo tratando de llevarse objetos personales. Camina agachado e incluso a gatas. Si hay humo o gases, protégete la nariz con un pañuelo o algo húmedo. No utilices ascensores ni ventanas como vía de evacuación. Durante un sismo o terremoto, si te encuentras dentro del salón, identifica los lugares más seguros como lo son debajo de un mueble resistente, mesa o escritorio, lejos de ventanas, espejos o cosas pesadas que se pudieran caer y hacerte daño. En caso de huracanes, ciclones, vientos muy fuertes o inundaciones, cierra y asegura puertas y ventanas del salón de clases o donde te encuentres dentro. Además de estas medidas de autoprotección, lo más importante es que hagas caso a las indicaciones de tus maestros o personal de tu escuela, ya que ellos te ayudarán a que salgas con bien de cualquier situación de riesgo o emergencia que se presente. En caso de ser necesario o en cualquier situación de emergencia, los números 065 y 066 siempre estarán listos para atender tu llamado. Ahora, imagina que no hay incendios, ni huracanes, ni inundaciones. Estás tranquilamente frente a tu computadora o celular conectados a internet. ¿Qué peligro puedes correr? A simple vista pudiera parecer que ninguno. Sin embargo, hay que estar muy conscientes que a la hora de socializar en la red, no sabemos quién puede estar del otro lado. Conozcamos algunas recomendaciones para navegar seguro. Visita páginas web de confianza. Son fáciles de identificar. En la parte derecha de la barra de direcciones aparece un candado de color amarillo. Escoge contraseñas seguras y fáciles de recordar para ti. Nunca proporciones a gente que en la red se dice tu amiga, pero que no conoces en persona. Datos como tu dirección particular, números telefónicos de casa o celulares, tu escuela, lugares y horarios de trabajo de tus padres. No acudas jamás a conocer a alguien con quien hablas en Facebook, Twitter, Metroblog, Chats, YouTube, Messenger o cualquier otra red social. Lo mejor y más seguro es que lo comentes con tus padres. Intercambia fotografías personales o de tu familia únicamente con personas que realmente conoces y sabes que son de confianza. En ningún caso te expongas mostrándote desnudo o desnuda, o con poca ropa frente a la webcam. La vida en la red puede parecer muy bonita y es como un sueño que muchas veces buscamos, pero no es real. Administra tus horas frente al monitor, ya sea computadora o videojuego, y sal a divertirte con tus papás, hermanos, familiares, vecinos y gente que corre, salta, platica, escucha, canta y sonríe tan real como tú. ¿Sabes también quién es una persona real y debe estar en tu escuela para dirigir las acciones correspondientes a la prevención y la seguridad? El Coordinador de Seguridad Escolar, también conocido como COS, Coordina las actividades dentro del plantel en materia de seguridad e implementa los procedimientos adecuados para cada situación. Pero recuerda que en cualquier situación de riesgo o peligro hay un número de emergencia que te puede salvar la vida, 066. Consolidar en nuestro Estado a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos. Orientada a la convivencia democrática, la acción responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos. Ese es el objetivo del programa Escuela Segura. La seguridad es tarea de todos. Y los niños y las niñas de Sinaloa participamos en los procedimientos para la reducción de riesgos. Porque juntos hacemos una escuela segura.